Buenos días, vecinos y vecinas de Urlingan, Estamos de vuelta, otra vez por acá, con el tema de la clínica Sagrado Corazón. Estamos con el señor Aragón, el es dirigente sindical de AXA, que representa los intereses de los trabajadores. Lo que estamos buscando es como un resumen en dónde estuvimos la semana pasada, qué se esperaba que sucediera... ¿Y qué pasó? Bueno, la semana se Bueno, buenos días. Disculpe, eh, gracias Marce por estar siempre con sí. la gente. Este, bueno, fue así. La semana pasada se presentaron en el Ministerio de Trabajo se pasó un cuarto intermedio hasta el lunes con el compromiso de pago es decir, de septiembre y octubre la gente aceptó esto esperamos el día viernes y el día viernes a última hora depositan 12 mil pesos por ese motivo hoy fuimos al ministerio de trabajo 12 mil pesos por persona por persona exactamente pero era mucho más el monto promedio era entre 45 mil pesos cada uno entre o sea, los dos la meses la tercera parte pusieron promedio promedio ah, de lo que es septiembre y octubre sí, con y un y compromiso entonces, de pagar eh, noviembre, el día 20 de, de diciembre. Ah, bien. Hasta ahí estaba todo acordado y firmado en el Ministerio de Trabajo. El día miércoles, el día viernes, sí. depositan mil pesos sobre la hora. Bueno, toda la gente, pobre, indignadísima, porque no cumplen ni la palabra firmada en el Ministerio de Trabajo. Bueno, hoy nos presentamos nuevamente porque nosotros habíamos pedido una audiencia sí, para el lunes sí. próximo para corroborar los pagos de este septiembre y octubre, el cual no sucedió. No. Estuvimos nosotros presentes con los trabajadores, la empresa no se presentó el Ministerio de Trabajo intimó nuevamente para el día 19 a las 9 de la mañana una nueva audiencia y en el transcurso del día hoy estuvimos con manifestaciones de vuelta en la puerta porque la claro. gente tuvo la paciencia de esperar hasta el viernes para destrabar el conflicto en, en busca de la paz social conclusión, no terminamos en eso y bueno, y ahora estamos organizándonos para mañana para eventuales eh, continuar con las medidas de fuerza del día de mañana o sea que el resumen es que el, el viernes Ustedes se presentaron con forma de ley del Ministerio sí. de, de Trabajo, acordaron cosas que no se cumplieron, hoy se presentaron de vuelta ustedes. Hoy nos presentamos nosotros y los trabajadores, por, por el el ministerio, ministerio el trabajo, pero la empresa no fue. No fue, no se no presentó. Y, y, bueno, hay, y, lo, y el canal de comunicación con la empresa... Y ahora el canal de comunicación y, está cortado nuevamente y volvemos de vuelta con intimación por parte del Ministerio dentro de 48 horas el día jueves 19 a las 9 de la mañana presentarse en Ministerio del Trabajo, Hoy se notificó de vuelta con el Ministerio de Trabajo, lo firmaron, pero a todo esto estuvimos con quema de gomas en establecimientos, claro. movilizaciones, sí, sí, y sí. bueno, y ahora la gente se está organizando de vuelta para continuar el plan de lucha. Claro, y, y aparte ver quién de los actores que uno sabe que podrían llegar a uh -huh. ser solidarios, como puede ser el tema de la gente de PAMI, que manda gente para acá, o el tema del municipio también, por el hecho que más allá del problema que ustedes tienen, Hurlingham no se puede dar el lujo de perder un centro de salud. Y no, Entonces, no, no, este, pero bueno, también nosotros tenemos que privilegiar no, los no, intereses no, no, de los no, laburantes. Obvio, ¿no? O sea, no, no, no, no, yo digo el completo, por no, eso no. tienen que colaborar en ver qué es lo que se puede hacer para que esto siga funcionando, sí. que cobren lo que se les debe y que esto no pase sí, Lamentablemente es, es desgastante para nuestros compañeros, para todos los compañeros, las familias, sí. pero bueno, nosotros estamos planteando la necesidad que tenemos que cobrar, Ya tenemos una fecha crítica que es navidad, está bien, está bien. y bueno, le queremos dar una respuesta a nuestra gente, estamos en busca de eso, pero bueno, eh, vuelvo a insistir, eh, ante la falta de compromiso no nos queda otra que tomar estas acciones, porque está bien, la verdad, sí, es sí, esta sí, es sí. la realidad. Ustedes tienen que buscar la forma de llamar la atención y de explicar lo que les está pasando, este, evidentemente el Ministerio de Trabajo, si los está intimando, es que la razón está del lado de ustedes, ¿no? sí. este, Siempre estuvo en que... el mismo lado la obvio, razón, porque con tres meses adentro, ¿quién puede vivir? Obvio, más bien. Pero eh, vos sabés cómo es esto. Es importante que legalmente, como, como, dice, como decía mi abuela, de que ser y parecer. O sea... Ustedes parece que está que, que recaía la injusticia sobre ustedes y se comprobó que la injusticia recayó sobre ustedes. Reclaman el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo los acompaña y ahora está bien que busquen otros actores a ver qué es lo que se puede hacer. Igual, a ver, nosotros estamos tratando de trabar, pero no hay caso, o sea, no hay caso, no hay voluntad, si hubiera voluntad esto se hubiese solucionado ya mucho antes, pero bueno, evidentemente vamos a seguir con el conflicto y vamos a seguir discutiendo y peleando donde tengamos que pelear las cosas